Pasaríamos el turno a los uh, diputados y, por lo tanto, primero le doy la palabra al señor Peter Yar del Grupo IPP. Muchas gracias al peticionario. En mi opinión, no solamente es un problema y es una situación lamentable, sino que hay algo que me enfada mucho. Porque yo aquí llevo mi tercera legislatura en el Parlamento Europeo y desde el principio hemos seguido la problemática de los temporeros y de las contrataciones legales o ilegales. Podríamos decir que hay buenas noticias porque la comisión está vigilando la transposición de la directiva, lo está... Está siguiéndolo de cerca, pero francamente yo hago un llamamiento a que la comisión, por favor, se ocupe intensamente de este tema, porque tengo la sensación de que estamos aquí en competencia con los malos, por así decirlo, porque eh, pensar en el sentido negativo lo, lo innovadores que son estas personas que incumplen las reglas, porque… Ya en otro caso estábamos muy contentos diciendo que por fin teníamos unos mecanismos de protección de estos temporeros, pero ahora resulta que ha cambiado el modelo de negocio. Se le dice, sí, sí, te voy a contratar, pero a cambio me tienes que pagar 3.000 euros, francamente, de eso no se trataba. O sea que verdaderamente aquí hay una competencia en lo negativo, en lo ilegal, por eso tenemos que actuar contundentemente. Porque aquí estamos hablando de personas trabajadoras que vienen porque se las necesita, se las emplea y no somos ni siquiera capaces de respetar los principios de convivencia básica entre personas, francamente. Yo, desde luego, creo que no hay que cerrar esta petición eh, y hago un llamamiento muy fuerte a la comisión, por favor, que lo siga muy de cerca. Hay una parte que me ha llamado mucho la atención. Quizás la comisión o el peticionario lo pueda responder en su última intervención. Los municipios no aplican la normativa legal. ¿Por qué? ¿Porque hay un problema de financiación? Por ejemplo, si hay que darles viviendas dignas y los municipios no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Porque no quieren? ¿Porque no pueden? ¿O hay un problema porque los estados miembros firman todo y luego los municipios se quedan sin financiación? Eso es lo que quiero entender. Aquí estamos hablando de contrataciones legales. Efectivamente, por lo menos desde el punto de vista legal, jurídico, teóricamente tenemos un sistema ordenado en teoría, pero pero es penoso el resultado porque resulta que hay personas contratadas ilegalmente en condiciones indignas y los afectados son totalmente dependientes porque cada día tienen miedo a ser descubiertos ya que se les expulse del país y se queden sin trabajo. Entonces, ¿qué medidas tenemos con, para proceder en contra de la contratación ilegal. Porque, claro, ¿qué, qué podemos hacer contra esa cadena nefasta? O sea que eh, sí que ha resultado alentadora la intervención de la Comisión, pero yo quiero que haya mucha más intensidad en el trabajo, porque es una situación insostenible y además no es nueva. Tenemos que ocuparnos de ello. Y no piensen que esto es solo un problema en España porque en la maravillosa y riquísima Alemania también hay también hay condiciones indignas de estas personas o sea que ojo nosotros en Alemania también hemos tenido que tomar muchas medidas porque las cosas no van bien y también suceden cosas parecidas gracias muchísimas gracias Peter